Señores, Aizan Robby, Gaisan Video. El día de hoy, señoras y señores, he decidido subir este video. Pues porque no tengo nada que hacer prácticamente. Pues más que nada es para saludarlos y para dejar el canal como tiene que estar, ¿no? En condiciones de que se vaya. Viendo la actividad dentro de él Y pues la verdad En estos días de inicio de año Y de fin de año De hecho, aunque no lo crean He estado ocupado como ustedes no se lo imaginan y la verdad es que pues iniciamos el 2021 como se debe, con mucho trabajo Sin embargo pues he querido compartir mucho o no sé qué pueda compartir en estos momentos con ustedes Ya que pues seguimos en esa situación y la verdad yo no encuentro la forma de decirles ¿Saben qué? Me pasó esto, me pasó esto porque prácticamente llevo una vida completamente monótona Así que, pues en este video, pues no sé de qué chingados voy a hablar. Y pues vamos a ver qué, qué sale, qué es lo primero que se viene. Mm, tengo considerado hacer actividad del canal al menos una vez al mes. Ya lo hice en enero con el unboxing del micrófono en el cual hoy estoy grabando. Y también estoy pensando en hacer algunas cosas que todavía no tengo aterrizadas. Como muchos saben, tengo pensado. Ir al World Scout Mood de Irlanda. En el siguiente año. Que se tendría que llevar a cabo este año. Pero por motivos que nos competen hoy en día. No se llevará a cabo en el 2021. Sino hasta el 2022. Para mí es una buena ventaja. Porque tengo que correr un poco más. Y entonces eh, estoy pensando en hacer. Como que una especie de videos. Ya con el paso del tiempo. Obviamente bajo la contingencia. En cuestiones de entrenamiento. Extraño ir a correr, extraño hacer ejercicio De hecho ya no me puedo Ni siquiera recostar Porque la panza Ya no me, ya no me queda prácticamente esto eh, De estar de sedentario Extraño la vida activa Extraño la vida En movimientos constantes Extraño ir a nadar Extraño ir a correr Extraño respirar aire fresco Y pues últimamente El aire más fresco que he sentido Es el del escape del motor del carro <risa> Eh, pero bueno También lo que pues, quisiera platicar Es que pues, eso si sí quisiera hacerlo Tanto como un entrenamiento para el mood Pero pues cómo lo puedo llegar a hacer En situaciones de contingencia Obviamente no me voy a poner el uniforme scout o Voy a hacerlo con ropa deportiva Obviamente Pero aunque no lo crean este, sí tengo como que cierto miedillo a salir Y como muchos ya lo saben eh, El año pasado pues a mí me tocó eh, Ser víctima Del de, de bicho pero afortunadamente no pasó a mayores... Incluso después de, de que di positivo... Pasó la cuarentena... Me curé y hasta me fui a Morelia... Me quedé en mi casa guardadito... Ahí en Morelia... Pero sí llegué el momento en el que dices... No es suficiente... Porque incluso padecí esto en mis vacaciones... O sea que no estuve conforme al 100%... Eh, y tengo ahorita ganas... O sea lo único que tengo ahorita son ganas... Sé que ya hay muchos videos hablando de que ya quiero salir y ya quiero salir y ya quiero salir. Y muchos tal vez suben videos a TikTok, a YouTube, a Instagram haciendo desmadre en su casa. Yo nada más el único desmadre que tengo lo tengo aquí atrás, pues no lo puedo hacer porque me la iba ocupado en el trabajo. Pues a raíz de esto, ¿no? Esta situación hace que nos quedemos más, pues no hay bronca de estar en mi casa, estar en mi trabajo, prefiero estar en mi trabajo, la verdad. Con tal de salir aunque sea un ratillo de mi casa. Pero la situación es la siguiente. Está difícil la situación actual No sé qué vaya a pasar a partir de el lunes No sé cuándo El video lo pienso publicar el martes Así que tendré que verla Tendré que verla en las noticias Al terminar de grabar este video Y pues ver qué se pudiera hacer, ¿no? He querido grabar incluso videos en supermercado Pero ahí sí me da un poquito más de cosa Porque son un poco más estrictos, ¿no? Porque quisiera... Hacer como una especie de qué comprar durante la, la situación actual, ¿no? Pero será algo tonto, ¿no? Será algo fuera de lo normal. Y aparte también de estar exponiéndome. Entonces a lo que voy es que ahorita lo que estoy pensando hacer es... Buscar la forma de hacer material en casa. No hay mucho que hacer. Un día normal pues es levantarse, sacar a tu mascota, ir a trabajar, regresar, bañarte, comer, descansar... Y pues la mayoría de la gente hace eso hoy en día, y más los que tenemos la dicha afortunada de ir a trabajar, entonces yo no me siento a veces con las ganas de hacer el mismo, o siquiera ver el teléfono celular, por cierto uno de mis celulares está roto ahorita, por eso no estoy tan constante en las redes sociales. Y la verdad, sí siento como que ese, ese gusanito, ¿no? De querer hacer cosas. Pero a veces que la mayoría de las ocasiones llego cansado, llego con ganas de ni siquiera ver el celular, llego con ganas de no querer hacer nada, sacar a mi perra y dormirme. Es todo lo que quiero en todo el puto día. Lo que quiero es dormir. Y te puedo asegurar que tú estás viendo este video también. O sea, nada más... Lo único que quieres hacer todo el día durante pandemia No sé qué hagas, estudies, trabajes, hagas home office Te dediques al hogar Lo único que quieres hacer es dormir O tirar la hueva Casi ni comer te dan ganas Por ejemplo cuando yo trabajaba como escalonado Durante esa situación Hay días que nada más comía dos veces O una vez al día Pero de ahí para allá me quedaba encerrado en el cuarto No salía de aquí Me, la quedaba, me quedaba aquí Y la verdad si es algo monótono es algo de hueva, es algo que la verdad tú dices. Pues, ¿qué, ¿Qué más hago? O sea, extraño mi vida. Mi vida normal. Mi vida de calle. Mi vida de echar desmadre. Mi vida incluso, ¿por qué no? De ir a la actividad cada sábado, ¿no? O sea, ir este. a conocer amigos. Irnos de campamento. Hacer cosas diferentes día a día, ¿no? Eso es lo que tienes ganas. O muchas personas tenemos ganas de hacer. Y pues ahora vemos un poco de, de esperanza, ¿no? Al ver. Que ya llegaron vacunas Que ya llegaron algunas cosas Que pueden ayudar a que esto mejore A que esto tenga Pues una normalidad 100% estable próximamente ¿no? Yo espero en las deidades Que de todo corazón Esto pase A ser una pinche historia Que más bien es una pesadilla Este es un cuento de terror Puedo asegurar que hasta habrá películas de esto, porque la verdad Yo ya no quiero estar encerrado en mi casa Yo ya no quiero estar solamente Encerrado porque Todo el tiempo que estoy encerrado puedo estar en otras cosas Puedo sacar a mi perra y llevarla a la playa Mi mamá me ha dicho, vamos a comer a la playa Y digo, no, la neta sí tengo mucho miedo Mucho miedo, incluso en la nueva normalidad No he querido ir a comer a restaurantes La última vez que fui a comer a un restaurante Fue en Morelia, pero porque fui con unos amigos Y porque tenía un año de no ver a esos amigos Y pues ahí se dio la oportunidad De ir a comer pero el 99.9% estamos comiendo en casa Estamos comiendo en, en donde tiene que ser Con tal de no exponerse Agradezco a mi madre que me eche la mano Recogiéndome y llevándome al trabajo este, Para no subirme al transporte público Y no hacer este movimientos en falso por así decirlo No, no arriesgarme al subirme a una combi, a un taxi y pues, a ver que me puedo volver a contagiar. Pero no hay de otra. Es la única forma por la, en la cual uno puede, puede salir adelante, puede quererse, puede cuidarse. Yo, la verdad, este, pues, por eso subo este video, ¿no? Para ti que Que estás pensando en qué chingados voy a hacer mañana, pues quedarme encerrado en la casa, pues, ingéniatelas, ¿no? Yo ahorita subo este video, pues, porque la verdad quiero estar comprometido contigo en subirte material aunque sea una vez al mes no hay bronca este y también para decirte pues que, que si tú encuentras este, una vida de hueva no te preocupes yo también la tengo pero también hay que entender que esto pasará y hay que ingeniárselas en casa no muchos ahorita hacen que los famosos eh, huertos en casa, o sea, yo no puedo tener un huerto en la casa porque tengo un departamento, vivimos en un departamento, pero si lo tuviera, créeme, yo estaría sembrando plantas, yo estuviera casi, casi aprendiendo albañilería para construir más, porque aquí no puedo construir, es pues, un departamento y está todo, está todo fabricado aquí, pero la verdad que sí este es algo que si sí llegas a preguntarte, ¿no? ¿Qué chingados voy a hacer? Y la verdad eso es lo que yo me pregunté ahorita que estaba bañándome, porque me acabo de bañar, y yo dije, pues qué chingados voy a hacer, pues un subido para YouTube, ¿no? sirve de que vemos qué sale y vemos de qué hablamos, porque la verdad los tengo casi muy apagados, no subí el video de la semana 6 de, del encierro, y pues ya no servía de tanto Porque ya este, lo iba a grabar durante la nueva normalidad Y ya sabes, no esa situación Y no tiene nada de chiste Hay muchos videos que he dejado truncos Incluso con material vencido Como te lo puse en el video de Hola Que va a aparecerte por aquí Y la verdad, hay veces que no encuentro la forma De siquiera conectarme A ver las reacciones Que sé que son reacciones nulas Que son reacciones que no existen uno, dos, tres likes por video. No hay bronca, o sea, lo valgo. Porque se supone que yo no soy youtuber. Soy un comunicador que tiene su canal de YouTube. Y aquí nada más se dedica a hacerse güey. La verdad, me dedico a hacerme güey. Yo no soy un millennial sin futuro que a esto llama trabajo. Porque por eso tengo mi trabajo. Pero en fin. Entonces, ya que estaba checando todo. Que ya tengo aquí incluso parte en pequeño estudio. Tengo las cámaras, el micrófono, tengo audífonos, tengo de todo. Pues dije... Pues, ¿ahora qué? ¿Ahora qué? Estar encerrado aquí, estar haciendo mucho bulto, hace mucho bulto todo esto, pues hay que ponerlo en práctica. Vamos a ver qué puedo hacer. Todas las noches quisiera grabar, como en este ambiente en el que estoy ahorita. Porque, pues, me siento más tranquilo, me siento más cómodo, me siento más en privacidad que todo el día. Porque prácticamente estoy todo el día trabajando, o la mayor parte del día estoy trabajando. Y lo que yo quiero es dedicar un tiempo a mi privacidad, incluso también dedicarte a ti que estás viendo el video, un momento especial, porque sé que muchos de los que me ven son mis amigos, pero igual los invito a que conozcan el material. Sí, en este canal es un poco random, porque primero este, estoy mentando madres, y después estoy hablando de un tema en específico, y después estoy hablando de cualquier chingadera, y después estoy otra vez mentando madres, ¿no? Que es prácticamente es un lugar donde me desenvuelvo, donde saco todo lo que no puedo decir en otros lados, ¿no? Es el lugar donde sí puedo expresarme a mis anchas, ¿no? Pero en esta vez pues ni expresarme tengo ganas, o sea, he querido hacer material, hay mucho del que hacer en las Cárdenas. pero por el tiempo, más que nada también este es, es que no lo puedo hacer. Porque, por ejemplo, ustedes saben en qué trabajo, trabajo en radio. Y, este, pues ahora sí que hay que estar disponible 24 horas, ¿no? Ahorita, pues porque prácticamente voy saliendo y a la fecha de la grabación de este video, que es sábado, al día siguiente es mi descanso, que es en domingo. Y, pues, tengo la posibilidad de estar en la noche, estar grabando y estar platicando con ustedes. Entonces, así la situación en este momento... Y lo que, pues, hago ahora, pues, es platicar contigo pues, en este video, pues, no sé de qué, pero pues, estamos platicando, este, y, pues, también te invito a que te suscribas al canal, si no lo has hecho, también a que le des like a este video. ...que actives la campana de las notificaciones si es necesario... ...porque pues, prácticamente ya no sé cuándo voy a subir más videos... ...este... ...o sea, no digo que no voy a subir ya videos... ...pero sí los voy a subir casi casi que uno por mes... ...o uno cada dos meses... ...porque sí tengo la situación ahorita muy difícil... ...con, con todo lo que está pasando... ...y aparte la chamba... ...y pues la verdad también... ...hay veces que lo que quiero es... ...dormir, descansar... ...porque hay jornadas ajetreantes... Y lo que uno desea a veces es... Tener tiempo para uno, ¿no? Estar con uno mismo... Estar descansando... Este... Por ejemplo, ahorita... Pues estoy enfermo de la garganta... Pues estar... Cuidándome... O estar también... Cerca de, de... mi mascota de arenita... Que pues también necesita mucho tiempo de mí... Pero... Pues... Mientras son penas o son manzanas... Te invito a que te suscribas a este canal... Una vez más... Que le des like al video... Compártelo... Este también que me sigas en mis redes sociales que te van a aparecer por acá, Twitter, Instagram Apple Music, también tengo SoundCloud, ahí como arroba soy Robbie 26 soy Robby con W de bueno Y de 26, y pues creo que aquí termino y nos vemos en el siguiente, bye